cuando estamos en un retiro de este tipo, donde la premisa básica es que somos buenas personas, tenemos naturaleza bondadosa. Al fondo, somos budas en potencia, tenemos enorme bondad. En este contexto, Queremos eliminar el comportamiento, comportamiento que no permite que esta bondad florezca y por lo tanto sí necesitamos nosotros mirar nuestras faltas y es un contexto propicio y saludable para hacerlo porque vamos a hacer algo al respecto, porque sabemos que podemos mejorar. Y si miramos la actitud opuesta, que es la actitud mundana o ordinaria, es la actitud samsárica y clésica. Queremos ver las faltas en otros, queremos identificar quiénes son los malos que han hecho las cosas tan mal que yo estoy aquí sufriendo. Esa es la estructura de las kleshas. Estamos intentando identificar cuáles son las fuentes de sufrimiento y felicidad, cómo logro tener las fuentes de felicidad que están ajenas afuera o ajenas a mí y cuáles son las fuentes de mi sufrimiento. ¿Qué, qué van a ser La manera en la que la comida que pica mucho o ta tal, tal, es muy salado o la manera en la que escriben las fechas, que parece que es una hora y llegamos muy temprano a la gompa, totalmente sin sentido, o vamos identificando todas las faltas. Yo precisamente no hice la ceremonia en la mañana porque yo pensé, están cansados, no, ¿no? Estar más temprano no, no, en este momento no tiene sentido, lo vamos a hacer más tarde, aunque volto, sí tiene sentido hacerlo en la muy madrugada, pero están cansados y tal. Y aún así el karma era muy grueso, <risa> tenían que despertar. <risa> Pero esta, si escuchamos el discurso ordinario fuera de retiro, que es difícil hacer porque estamos tan enfocados en todo lo, lo que está provocando lo que sentimos, pero si estamos conscientes de lo que pasa dentro, esto no está adecuado, esto no debe de ser y esto no están haciendo bien, y cómo pueden hacer esto y esto no está malo, ah esto sí me interesa mucho ah, ¿cómo? Estamos continuamente en esta estructura. Que lo importante, lo clave, lo que decide mi bienestar o malestar es afuera. Y yo necesito estar muy atenta a identificar todas las faltas en otros. Y como cuando llegamos a. Un retiro donde estamos de repente invitados a mirar nuestras faltas. Un enfoque importante en la parte inicial era de cuidado que no estemos haciendo de la misma manera que lo hacemos cuando miramos a otros, que si es, estamos completamente dispuestos de descartar a la persona, porque es mala y hace muchos errores no tenemos esta opción, nosotros somos la persona, no nos podemos descartar. Cómo generar una manera honesta de mirar lo que hay dentro de nosotros sabiendo que yo lo puedo mejorar y lo voy a mejorar, pero para hacerlo yo necesito reconocerlo, tengo que darme cuenta. Una parte del trabajo inicial era prepararnos para poder estar mirando. Con honestidad y valentía. Y por esto todo el tema de no estar, no, luego, luego, queriendo corregir y ajustar todo el ambiente, todo lo alrededor. Porque esto no es donde cuenta, realmente. Si uno está contento, todo en ese retiro es perfecto. Perfecto. Tuve que parar temprano por. Oh, una manera de escribir una fecha que yo pensé era ahora ¿Qué? Okay. ¿Pasa esto? ¿Qué hago? Estoy despierta muy temprano, hago no, aspiración, acompaño a los en el bar. contemplo la madrugada, lo que sea, no se tiene que convertir. Esta transformación es opcional. Pero cuando no tenemos la confianza en nosotros y no queremos ver nuestras faltas, entonces es gran alivio mirar las faltas en los demás. Da alivio, Ya que uno es una persona y los demás son infinitas, nunca vas a acabar el trabajo de ver a ella. Yo veo que ella supuestamente está en silencio, pero yo la vi intercambiando miradas. ¿No? Y esta persona, pues mira cómo se siente así, no en la compa, así. Ya, no hay fin, no hay fin, no llegarás al fin. No hay papel en el mundo para alistar todas las faltas que tú puedes identificar. Y es un consuelo muy barato, muy chafa, sí, la verdad, porque no te hace mejor. Y como Mancpell lo dice, cuando la gente se le acerca en este retiro, con su queriendo saber dónde está el libro de ¿se recuerdan Kshang y Zajalen, de reproches y reclamos. Nanpe <risa> le explica. Nunca he oído que el Buda dijera que consigue la liberación encontrando faltas en otros. Y en la tradición monástica cuando se describe cuáles son las características que hacen que uno sea un buen candidato para la ordenación o para que le hace a uno una buena moja o moje, que aceptas corrección fácilmente. quieres mejorar, sinceramente quieres mejorar y estás dispuesta a escuchar lo que otros dicen sabiendo que no todos van a haber entendido bien lo que hiciste o tu motivación o tu mente o tu corazón, pero estás dispuesta a escuchar para ver si hay algo ahí que puedes usar crecer. Quieres verte, saberte, para transformar. Y sabes que no eres una sola cosa, que si hoy te dicen tal y tal cosa y es cierto yo así soy, no tengo que ser así siempre no voy a ser así siempre, no soy así siempre. Pero si miramos como cuando estamos moviéndonos en el mundo de las preocupaciones mundanas, Crítica simplemente tiene que ser malo. Estar criticado es malo. Y fluye muy fluidamente de la inquietud de la imagen. A ti no te importa. Si realmente hiciste algo o no, cometiste un error no, tienes una debilidad que necesitas mirar para fortalecer. ¿Te importa que así la gente te ve? Y ¿Se atreven a mirarte así? Me ven con faltas y me ven tan insignificativo o inferior a ellos que se atreven a decírmelo. Ya. Yeah muchas diferentes manifestaciones del primer juego de preocupaciones, como me ven. Y cuando estamos armando muchas áreas de nuestra vida para conseguir aprobación, incluso una aprobación que imaginamos. que okay. un familiar, una madre exigente que nunca está satisfecha, por lo menos no te está diciendo nada, ok, fue bien. Y uno está muy pendiente de, de las reacciones que otros tienen para ver cómo es, qué tienen en su mente hacia mí. Y cuando expresan algo no pura puro elogio, ya tenemos una ventana y vemos que dentro de ellos no, la imagen que tienen de nosotros no es la que quisimos. Y tomamos la crítica como fracaso, como rechazo y es muy doloroso. Pero imagina cómo seríamos si nuestros padres jamás nos corrigieron en la vida. No quieres ir a la escuela, quieres salir a jugar, quieres jugar con cuchillos, necesitamos poder escuchar sugerencias de otros, no porque automáticamente son mandam mandamientos, no porque ellos han penetrado a nuestra alma y ven que es dañada, es defectuosa, nos están criticando, ¿quién sabe por qué? La gente está proyectando todo el tiempo, todo el tiempo, nosotros vemos nuestra propia mente, proyectando, proyectando, proyectando. La gente nos puede proyectar cualquier cosa. no necesariamente tiene algo que ver con nosotros, gente puede estar criticando porque ellos mismos se sienten in inadecuados, te pueden estar criticando porque acaban de recibir malas noticias y es, están mal? Pueden estar criticando porque tú tienes tus uñas pintadas en un color de su ex pareja y les da pavor o les da… ¿quién sabe? Te critican porque tú vienes de un país que a ellos no les cae bien, ¿quién sabe? De verdad, pasa. No, no tener, esto no iguala un juicio objetivo de lo que somos. Por esto necesitamos poder escuchar y ver. ¿Hay algo aquí que yo puedo usar para crecer o es un, un reflejo de lo que está pasando dentro de la persona? Y si una persona cercana a ti, sus críticas te dan. ¿no? una ventana para ver qué está pasando, están luchando, se sienten vulnerables. Y también lo que vimos repasando el apego en las relaciones cercanas, de pareja, familiares, apego nos hace creer que esta persona nos va a hacer feliz las personas cercanas, no es tan burdo, pero pensamos que, que la felicidad viene de estar con esta persona y si no somos felices ya sabemos a quién culpar y la crítica suele intensificarse en tiempos de infelicidad. Y, la, y esta misma crítica de ser infeliz está dirigida a las personas que nosotros hemos designado la persona responsable de hacernos felices. Y no es solo entre pareja y, y familia, también pasa con maestros espirituales, que de alguna manera hay la expectativa que nosotros vamos a hacerles felices a los alumnos. Yo lo vi mucho con su Santiago karmapa, también he tenido unas cuantas oportunidades de observarlo yo mismo. La mente funciona así, estoy mal, sálvame, rescátame, repárame, tenemos este planteamiento y no importa cuántas veces los maestros del Dharma dicen no de esto se trata, cada quien tiene que hacer el trabajo, los maestros no, están, no son salvadores, ofrecen las herramientas incondicionalmente, pero no pueden abrirlos cráneos y empezar a mover cables. No así funciona, pero la crítica ¿no? y es el mismo, la misma función en distintas relaciones. ¿A quién culpo Lo que, el malestar que estoy sintiendo? Queremos entender, queremos identificar la causa para eliminarla, pero después, cuando culpamos a las personas cercanas en nuestro alrededor, queremos eliminarlas. Y sí, la manera de dirigirnos en este momento termina siendo bastante agresivo. Y podemos observar dentro de nosotros cómo funciona la crítica para observar cómo nosotros respondemos frente a esto qué pasa dentro de nosotros, qué tanto logramos mantener ecuanimidad, sabiduría, empatía con la persona que está criticando en vez de, ah, enemigo, ah, hoy eres, ahora eres mi enemigo, ok, ya, yeah. ponte en el otro partido con mis otros enemigos. Qué tanto esto es lo que sucede o qué tanto ¿no? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Qué le está pasando? ¿Qué hay dentro de ella? ¿Y, ¿Y qué exactamente está viendo? ¿Está viendo bien? ¿Está viendo algo que yo también veo? Y si no, si nos dicen que nuestra motivación está tal y tal o estamos haciendo las cosas tal y tal, nosotros miramos, ¿es cierto? Y si nosotros podemos decirnos no, no es cierto, entonces no hay por qué sentirnos muy movidos. El problema, la falta de claridad, el sufrimiento está en la otra persona que te lo está diciendo por qué te habla así, por qué está comentando esto en este momento, qué le estará pasando. Y se requiere cambio de hábito y bastante trabajo interno para llegar a este punto, pero es posible y podemos ir en esa dirección. y es importante empezar a hacerlo porque vivimos en un mundo de kleshas, donde todos prefieren culpar a otros, ver faltas en otros, y el entrenamiento que tenemos dentro de la relación entre maestro, maestro y discípulo en este camino, donde conscientemente estamos intentando ver cualidades y no faltas, es precisamente para ayudarnos en sanar de todo esto, de estar continuamente buscando faltas en otros en vez de cualidades. Que por lo menos hay una persona en nuestra vida hemos decidido que okay, con esta persona conscientemente voy a entrenar en ver las cualidades y soltar las faltas. No para solo poder practicarlo con esta persona, con un Dalai Lama o un Karmapa, sino para de ahí empezar a sensibilizarnos a las cualidades en otros. y sí, para generar compasión, para generar bodhichitta tenemos que tener una disponibilidad, un anhelo de mantener a la vista la naturaleza búdica de la otra persona, poder conectar con esto, ver que tiene bondad, querer que sea la bondad que florezca. También es absolutamente indispensable que reconocemos que nosotros también tenemos cualidades. Sin convertirlo en una identidad de orgullo, etc. Pero reconocer yo también tengo cualidades. Yo tengo las mismas cualidades del Buda. Yo tengo las mismas. Las mías son así. Las del Buda sean desarrolladas hasta el fin, pero no estamos hablando de conseguir algo más que nos falta, este planteamiento de carencia es completamente equivocado, no es que nos falta, es que nos hemos llenado de cosas que no son propicias, mucho karma negativo, hábitos, Energía clásica, etc. Vamos quitando esto, y ahí lo que podemos empezar a ver es: yo tengo una mente que sabe ser clara. Tengo una mente muy hermosa. Yo sé encontrar quietud dentro de mí yo sé conectar con otros, yo sé generar empatía, quizás no he logrado estabilizarla o no sé qué hacer cuando la siento, esto sí pasa, pero la tengo. Tenemos la base, hay que llegar a la base y esto implica quitar muchas otras capas, eliminar muchos otros obstáculos internos. Pero este trabajo realmente no podemos hacer si el punto de inicio es la reputación y cómo otros nos ven. Si empezamos aquí no llegamos al punto porque cada indicación que somos imperfectas es peligrosa, me van a ver mal, me van a, van a pensar mal de mí, van a hablar mal de mí, estamos en peligro. Por esto suele ser angustiante honestamente empezar a reconocer nuestras faltas, o sea, no soy perfecta o sea todos van a ver van a... y nos sentimos expuestos a la vista de un mundo que nos va a juzgar mal. Este mundo nosotros creamos en nuestra imaginación, nosotros imaginamos que la gente nos está mirando todo el tiempo y aunque quizás si nosotros hacemos un error, les damos material para integrar en su discurso narrativo que todos son malos y ella es mala y ella es mala y todos son malos y esto también y esto también. Aunque nosotros quizás estamos proveyendo un poquito de material, este discurso es de ellos y nosotros no estamos en el centro, la gente no nos está mirando todo el tiempo, no somos tan importantes para otros que somos para nosotros. Sobre todo cuando están en este modo de quién culpar. E incluso el Buda recibió crítica. Claro que nosotros también vamos a recibir crítica. si el Buda hubiera, si, si fuera pendiente de su imagen y como la gente habla de un Buda, si sí, quizás esto hubiera causado problema. Pero para el Buda totalmente ecuánime, no diciendo, ah no, él es muy bueno, no le critiquen, sí su Tuvo un primo que no solo le criticaba, sino literalmente le atacaba. Y él no dijo, no, como él está bien, él es un Buda, sí, no. dijo, sí, esto es incorrecto lo que hace. No se debe de intentar matar. Ecuánime. ¿No? Sí, su conducta es dañina. Pero sin odio, sin rechazo, sin angustia, sin miedo, sin tener su confianza movida y ahí llegamos al eje. Cuando recibimos crítica, si nosotros sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, si nosotros miramos nuestra motivación y podemos decir sinceramente, mi motivación era pura quizás mis métodos hábiles necesitaban más de desarrollo, pero mi motivación era pura, no tenemos que tambalearnos. Podemos ver, ok, quizás no, las, ella lo tomó así, quizás debo de haber elegido otro momento para hacerlo o decirlo pero mi motivación absolutamente impecable. Si, si hay una esquina de la mente que, pues sí, estaba un poquito pendiente de cómo nos ven, o si sentimos que sí estábamos defendiendo nuestro territorio, criticando las otras para que no nos invade, si sentimos que hubo aversión cuando hicimos algo, o apego, entonces nuestra motivación no podemos decir que era impecable, pero si nosotros estamos continuamente puliendo nuestra motivación, que implica eliminando las preocupaciones mundanas y motivándonos por bodichita. y si nosotros a través de crítica nos damos cuenta, mi motivación no era muy pura. Qué bien que lo estoy detectando porque yo no quiero seguir actuando así, engañándome, pensando que yo estoy haciendo cosas buenas mientras en realidad estoy intentando sostener una imagen, etc. Lo que hace que los primeros cuatro eh, preocupaciones mundanas, reputación, desprestigio, crítica, elogio, lo que hacen que estos nos enganchan es que estamos pendientes de la opinión o aprobación de otros y no estamos sin, siendo pendientes de lo que verdaderamente y auténticamente somos, y más energía invertimos en conseguir una imagen favorable, una buena reputación, más energía va en la aprobación, Menos energía, menos atención estamos poniendo a lo que realmente somos. Se te importa cómo otros piensan de ti, cómo te ven. Si estás pendiente de esto, no estás viendo. ¿y qué soy?, ¿cómo estoy siendo? Y este trabajo de mirarnos, yo sé que ha sido muy complicado porque muchos iniciamos un encuentro con un camino espiritual, con la premisa que somos malos y necesitamos estar corregidos o reparados, que nu nuestra naturaleza es mala. Y esto hace que Muchas cosas son difíciles a mirar. Porque sospechamos que si vemos una falta, esto es como la punta del iceberg. ¿Cómo se dice? Iceberg. Iceberg. iceberg. iceberg. iceberg. Sí. Todos rendimos homenaje al alemán. Iceberg. Montaña de hielo iceberg, inglés también, rendimos homenaje al animal. ¿Por qué los animales tienen una monopolía en los icebergs? Iceberg. Okay. Sospechamos que estamos viendo la punta del iceberg, que nos, si continuamos mirando vamos a ver que somos puramente esto, y esto nos ha causado muchísimo sufrimiento, porque no es cierto, estamos mirando hielo flotando en la superficie que necesitamos quitar, y sí vamos a ver debajo de la superficie hay pedazos de hielo también flotando, hay que purificarlo, purificarlo, purificarlo, no es puro iceberg. La premisa básica, necesitamos realmente estar replanteándonos, conectando con compasión, esto ya en sí, conectas desde el corazón con otros, generas compasión, ya, ya estás morando en la bondad no necesitas que alguien te apruebe nada, tú lo ves, estás experimentando tu bondad. Y hemos experimentado nuestra bondad muchas veces, pero ni siquiera sabemos interpretar, esto es lo que está pasando. Guardamos un bebé, guardamos un ratoncito, estamos conectando con, con inmenso pozo, un pozo inagotable de bondad que está dentro de nosotros y ha estado ahí todo el tiempo, pero las identidades, los cuentos, todos los rollos que nos hemos metido y tenemos un hábito y identificamos un hábito o alguien nos señala atención que hicimos algo incorrecto aquí, ¡ya lo supe! Soy mala, eso tengo que ¿no? echar el bebé con el agua. Con la bañera. Tirar el bebé con la bañera. Tirar al agua. con la bañera con el bebé adentro. Ah. La bañera es el. Tirar el agua de la bañera con el bebé adentro. Ah, sí. Sí, esto no hay que hacer. Si quieren consejos como cuidar infantes, yo les puedo ayudar. No tiren el bebé con la bañera. Esto es muy largo, no hay forma. En inglés decimos no tirar el agua con el bebé. No, no tirar el bebé con el agua. No tirar el agua. Ya mejor escuchen a Nankele, ella tiene un poquito más experiencia. Y sabiduría no tirar el bebé con el agua el problema es que nosotros ni siquiera sabemos que hay una diferencia entre el bebé y el agua ahora nos estamos dando cuenta y el bebé somos nosotros Y no podemos delegar a otros el trabajo de cuidar a este bebé. No podemos delegar a otros la tarea de decirnos quiénes somos, qué valemos. Pero a la misma vez, si dentro de nosotros tenemos bastante de este agua, esto sí hay que tirar, hay que dejar que se vaya. Es agua que hemos ensuciado con acciones dañinas, incluyendo acciones mentales que han generado hábitos que están ahí. Y no es de decir nada más, miramos y todo es luminoso y bonito y puro. Ya, después de dos meses sabemos que no es cierto. Pero lo que es absolutamente clave es que la visualización que estamos haciendo, que las faltas son removibles. Y lo que queda es esta, este corazón bondadoso, esta mente luminosa. Lo que nos a veces obstaculiza de verlo es que los hábitos suelen ser bastante arraigados. No hemos recibido desde la niñez formación en conocernos, valorarnos, cuidarnos, cuidar la motivación. aun cuando los padres son muy amorosos y si ellos no, han, no se han formado, no han tenido largo tiempo reflexionando, viendo... Es difícil. Otros continuamente nos dicen quiénes somos y así se re reproducen ¿no? las formas de la ignorancia. Y aun cuando nos crean con todo el amor y sabiduría que disponen, las premisas son estas. Están arregadas en ignorancia, en apego, en clechas. Y la ética por lo tanto queda. ¿Cómo decir? ajustado, sino totalmente dañado. Así que cuando estamos mirando eh, la conducta que hemos solido tener, cuando recibimos crítica o intentando no recibirlo, o cuando queremos elogio, o intentamos actuar de tal manera que lo atraemos, este trabajo debe de ser, debe de estar llevado a cabo con la confianza que hay otras alternativas, tenemos otras opciones. Cuando alguien expresa su opinión de nosotros, lo podemos tratar como si están expresando su opinión sobre el tiempo. ¿Ok? Es tu opinión. Necesito checar si estoy de acuerdo o no. Oh, ¿ok? Es su opinión. y puedo checar si estoy de acuerdo o no porque no está hablando del tiempo, está hablando de mí y yo quiero ver si quizás, porque esto también pasa, la otra persona está viéndome desde un ángulo que yo no había considerado y es interesante ver cómo me veo desde este ángulo. y podemos considerarlo y después decir, mmm, yo creo que esto es lo que la persona está viendo, yo no creo que esto es lo que realmente hay, pero esta distinción necesitamos poder hacer y por esto necesitamos nosotros tener una idea que estamos generando de quiénes somos, que otros no, no, no depende de lo que otros dicen, tener experiencias. Por esto el silencio ahora es extremadamente importante y poderoso. ¿Quién soy? ¿Yo quién soy? Ya hemos quitado muchas capas, tenemos acceso. Cuidando que no soy las faltas, esto ya debemos de haber estado internalizando, internalizando no soy esto, si sí es muy arraigado, es muy grueso, pero no soy esto, soy la persona que está viendo esto, soy la persona que va a eliminar esto, soy la persona bondadosa, Y los compromisos, las resoluciones que tomamos al fin de cada sesión, estamos. El compromiso es: voy a ser esta persona. Esta es la persona que voy a ser. Esto soy en este momento, voy a continuar siendo esta persona. Y damos forma a la persona que vamos a ser a través de los compromisos. Y cuando recibimos crítica, otra opción que tenemos es de usarlo como pretexto para darnos cuenta de nuestra motivación. Esta persona me está acusando de tal y tal cosa. Si es una acción, tú ves cuál era mi motivación en hacerlo no si salió bien o no salió bien, cuál fue mi motivación en hacer esto. Y si tú sabes, tu motivación fue auténtica, pura, benéfica, entonces estamos hablando de métodos hábiles que nos va a tener mucho tiempo en perfeccionar. Saber exactamente la ma manera, el tono, las palabras de usar. Para llevar a cabo lo que queremos llevar, esto toma mucho tiempo. Pero la motivación, esto podemos ya, ya está realmente puliendo. Y si la motivación fue positiva y no se dio, entonces, pues, pues me faltaron métodos hábiles, pero la motivación era buena. Y puedes ver, ok, ¿qué me faltó? Ah, yo veo, yo le comenté en un momento cuando no había averiguado que su mente estaba tranquila. O yo había dicho esto en un momento tal y tal. Y posiblemente nos damos cuenta que yo sí estaba un poquito enojada cuando lo dije. Y claro que se transmitió. ¿No? O yo estaba lo que sea. Uno va averiguando. uno está corrigiendo a un niño, ¿cuidando qué? Si la firmeza viene del amor o viene de frustración, esto hay que estar cuidando todo el tiempo. Las proyecciones, Estoy tomándome una mini vacación de mi introspección, de ver dentro de mí lo que hay que cambiar para proyectar en otros. Si esto es el caso, ok, pues aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y en los, la mayoría de los tiempos, la crítica uno va a reconocer si quitas el ego por con, con qué razón me habla y qué, ¿no? ¿Cómo se permite hablarme así? Y yo soy adulta o tal y tal, ¿por qué se dirige así hacia mí? O me ve así, yo soy así, o piensan que soy así. Si quitamos el ego y simplemente escuchamos, muchas veces vamos a ver que la crítica tiene que ver con la, el, la persona criticando, mucho más que la persona criticada. Y si quieres seguir en adelante en la relación, entonces tú mantienes el enfoque en el sufrimiento de la persona que está hablando, literalmente quitando el ego, imaginando que, que esté hablando de otra persona que no eres tú, porque esto es el caso muchas veces, no están hablando de ti, están hablando de lo que ellos tienen dentro de ellos a través de ti. y literalmente uno puede imaginar de quien están hablando es otra persona, otro familiar, otra amiga, otro eh, colega en el equipo de trabajo, imagina que estuviera hablando de otra persona, tú permites que la persona se desahoga tal, tal, tal, sin fortalecer su imagen negativa de la persona y cuando deja de hablar entonces ok, y, ¿no? y conectas con lo que hay dentro de la otra persona que está hablando, estás frustrada, estás cansada, te siente, se siente vulnerable, quizás si están enojados no van a poder escuchar esto, pero tú internamente, conectas con su sufrimiento y así la crítica no nos destroza. Y luego cuando todo se ha calmado, sí lo tomamos como reflexión, hubo algo que yo hice, hubo algo que yo debo de estar mirando, pero no lo, esto es un trabajo que hacemos nosotros tranquilos, no durante una batalla. Es muy difícil nosotros mismos hacernos vulnerables frente a nuestra propia vista cuando estamos bajo ataque verbal de otro. Esto es quizás luego como bodhisattvas, no, no quizás, definitivamente como bodhisattvas porque este yo no surge, o como budas más bien. Pero podemos escuchar, escuchar con esta conciencia que necesito escuchar, que están diciendo para descifrar todos los nudos que hay. Y cuando nosotros mismos estamos criticando, igual. pero si miramos cómo normalmente manejamos la crítica, nosotros vamos agarrando nuestras armas para defendernos, y ahí no se resuelve, realmente no se resuelve. Si lo que el otro quiere en relaciones de apego, a veces lo que el otro quiere es controlarnos. Apego funciona así. Y excepto nosotros rendir totalmente a su voluntad probablemente no vamos a satisfacer esta queja. Así que si queremos salir, necesitar el planteamiento. no Que tú piensas que no debo de hacer algo, y yo o hago esto o no hago esto, o cumplo o no cumplo, sino reconectar por otra vía, dale amor de otra manera. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Esto solo podemos hacer si no, no se activa el yo y mí, ¿y qué? y ¿por qué? Y no, yo tengo que defenderme y tal. No, vamos a, no podemos ver más al otro lado de, la, de nuestra trinchera, mucho menos vamos a poder qué está pasando a su lado de su trinchera. ¿Y cuántas veces simplemente ocultamos lo que hacemos para evitar crítica? No decimos. Tema Chodron en uno de sus libros describe que una amiga quiso ir a la India a un retiro y su mamá fue horrorizada. Oh, no puedes ir a la India. Y finalmente la mamá aceptó, si vas con tu esposo, quizás, ok, pero sola no. Así que ella finalmente quiso ir al retiro y le dijo a su mamá, sí, sí, como Jorge o quien, como se llama, va conmigo. Ah, ok, ok, pero, tal, tal, ta, ¿no? Y la mamá ya, con esto ya acepta que bajo la protección de un hombre quizás va a estar bien. Pero después eh, la mamá llamó a una de las amigas diciendo que, oye tú has escuchado algo de ella porque yo no he escuchado nada, y la amiga dice, no, yo no he escuchado nada personalmente. Pero Jorge estuvo aquí cenando con nosotros ayer y él dijo que ella está perfectamente bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Jorge ya regresó sin ella? ¿No? Y pasando y intentando ocultar y no, no es que ¿Cuántas situaciones? Esto es muy chistoso. Y bien, esto es empezado. ¿Cuántas mentiras? ¿Cuánto metimos de barreras en una relación? ¿Cuántas máscaras? Así que cuando miramos toda esta armadura todo este aparato de las preocupaciones mundanas en esta área de la imagen, la reputación, qué piensan, qué dicen, qué me van a decir, cómo van a hablar, la aprobación, esto es absolutamente antinémico. antinémico. Antinómico, ¿Antinómico? Sí, sí. Co opuesto, contrario. No, no. No, contradictorio, contrario, es contrario. Y causa muchísimo sufrimiento. La cercanía que queremos con otras personas es imposible. Lo más que podemos esperar de esto es que les gusta cómo pintamos nuestra máscara. Caemos bien, pero no somos nosotros cayendo bien, es la imagen que logramos proyectar. Y toda esta energía manipulando cómo me ven, qué saben, que ven, qué piensan, toda esta manipulación, nosotros mismos confundimos profundamente y pensamos que somos esto, y por esto cuando esto, la imagen que proyectamos queda criticado, ¡oh! duele, es mucha confusión, si duele cuando alguien critica cuando tú sabes que no has estado auténtico, en serio, entonces ¿por qué te molesta? Déjame volver a pintar mi disfraz, ¿te gusta mejor? No, nosotros mismos no, ya no sabemos diferenciar, ya no sabemos y ni somos auténticos con nosotros mismos, por esto es tan fundamental en el dharma no estar motivado por esto, no estar, no estar pendiente de esto, no permitir que esto infiltre nuestra motivación.